Es hora de estrenar electrodomésticos y Raico te lo hace realidad. Sin cuota inicial, presentando tu cédula y el último recibo cancelado de la energía. Podrás estrenar los electrodomésticos que necesites, rápido y al instante, sin tanto trámite y con la aprobación de su crédito, el mismo día. Visítanos en nuestros dos puntos de venta en Granada Meta, sobre la carrera 13 con calle 21 y dentro de las instalaciones de almacenes Zep. No lo piense más, venga y pregunte, ¿por qué? Raico hace más fácil vivir.